sedel keladi bahan-bahan keladi rebus udang bintang wortel parut daun bawang 2 butir telur ayam garam gula pasir marica. bawang bombay potong kecil bawang putih, bawang merah ditumbuk pasar Proses pembuatan keladi rebus sudah dihaluskan. Masukkan telur ayam. Campurkan garam, gula pasir, merica. Masukkan bawang putih, bawang merah. Masukkan bawang bombay. Masukkan udang. Masukkan wortel. Masukkan daun bawang. Semua bahan bercampur satu. Aduk-aduk hingga merata seperti ini. Siapkan loyang. Tuang minyak goreng Letakkan satu per satu di atas loyang dengan sendok makan los se de yap